Quiero contarles que en el espacio hablemos de... Conversaremos sobre diferentes enfermedades respiratorias y alérgicas. Les daremos tips útiles para su enfermedad, cuidados y tratamientos que deben de tomar. Hoy vamos a hablar de fibrosis pulmonar idiopática. Cinco cosas que usted debe saber. Recuerde que el pulmón tiene unas vías que son los bronquios. Todos estos se distribuyen en un espacio diferente. Cuando tenemos un compromiso del sostén del pulmón, que es esta parte azul, que es lo que le da la forma, son las enfermedades del intersticio. Y dentro de estas hace parte la fibrosis pulmonar idiopática. Como lo puede ver acá, en el pulmón de la izquierda es mucho más pequeño. Está bordeado de una cantidad de fibrosis que conocemos panal de abejas. Su nombre viene específicamente de las formas de los panales. Cuando el pulmón está afectado, hace que sea mucho más pequeño y tenemos dificultad para hacer todo el trabajo que requiere el pulmón. Tenemos que recordar que se presenta en adultos mayores, principalmente hombres, entre los 60 y los 70 años. Usualmente se asocia con una predisposición genética. Esto quiere decir que hay algo en nuestros genes que nos va a predisponer a tener esta enfermedad. Otros de los factores de riesgo que pueden estar en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática está el cigarrillo, la exposición al asbesto, recordemos que lo encontramos en las cejas o diferentes materiales de la construcción, la exposición a ciertas sustancias de ganadería o la exposición al sílice. Dentro de los signos y síntomas de esta enfermedad encontramos el ahogo como su principal característica. Los pacientes pueden notar que no tienen la misma capacidad para realizar las actividades de su día a día. Un ejemplo es bañarse, subir una escalera, tener que caminar más de una cuadra puede impactar y esto ser un signo prematuro de la enfermedad. Otro de los síntomas que es mucho más avanzado es la presencia de la tos. El diagnóstico de esta enfermedad la realizamos un grupo de médicos, entre ellos radiólogo que nos ayuda a interpretar el TAC de tórax, el reumatólogo y neumólogos expertos en el tema de fibrosis pulmonar. Es por eso que siempre estos pacientes con esta enfermedad los comentamos en una junta multidisciplinar. Cuando vemos un TAC de tórax de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, encontramos que el pulmón se ve destruido pierde su forma y en las bases nuevamente encontramos las zonas de panal de avena. Recuerde que puede dejar sus comentarios en la parte inferior de la pantalla. Es importante que te suscribas a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube para que tengas muchas recomendaciones de las enfermedades respiratorias. Activa la campana para recibir todas las notificaciones.